No tema del crematorio, María Montevera distingue de los demás partidos, pero no son el tema del crematorio. Nos distinguimos los, eh, los demás porque eh, aspiramos a representar a mayoría social y os dabáis. Eh, mm, lo que estamos viendo es que los partidos da casta, e incluso o bloques junto al PP o PSOE, pues eh, trabajan más en estas instituciones en beneficio de los e e dos grupos de poder y e de los grupos económicos que eh, controlan el poder. Eso vese claramente en no, un nuevo caso, pero vese en otros casos. ¿no? Por ejemplo, hay eh, un, una infraestructura, una gran infraestructura llamada eh, A57, que es un, una autovía innecesaria que se quiere eh, construir entre. Eh, que le de Ningures a, a Ningures, y e que eh, se a licitación su primer tramo de 6 kilómetros, que mm, estraga o monte da fracha, y e que sale a licitación por 87 millones de euros. ¿no? Que, eh, pues se van a tirar prácticamente, porque después eso no va a tener ningún retorno para la comarca ni tampoco una, una utilidad. Bueno, pues apoyan esa infraestructura o Partido Popular, que goberna en Madrid, o PSOE, eh, que gobernó en Madrid, e o, e o Bloque eh, Pontevedrés. No estamos en contra de eso. Los eh, tres partidos también están a favor de la concesión de licencia a eh, grandes empresas eh, multinacionales, no eh, un polígono comercial que quieren instalar una sunqueira de, de Alba. Y eh, e ahí iría Decathlon e iría Leroy Merlin. Eh, utilizan el argumento de que eso trae postos de trabajo a Pontevedra es cierto que trae algunos postos de trabajo a Pontevedra, pero destruye muchos más los que, los que crea porque desaparece eh, por esa eh, competencia terrible, buena parte del comercio de proximidad del pequeño comercio del comercio eh, local ¿no? eh, ahí vuelven pues, a estar los tres partidos también juntos, ¿no? eh, vuelven a eh, facilitar eh, todo, eh, toda tramitación eh, burocrática eh, ponen a maquinaria del Consejo de Pontevedra o servicio de, de grandes empresas, de, de, de grupos poderosos. Vémoslo eh, también los recheos de Porto de Marín. Eh, bueno, Porto de Marín, que eh, buena parte de esos recheos están en, en, en Pontevedra. Son terreos gañados a mar, siguiendo una lógica eh, poco respetuosa con la naturaleza, y e, eh, acabaron eh, gañando eh, nomar mar eh, más de 300.000 metros cuadrados, en los que se instaló un polígono eh, industrial. Eh, también, Volven a utilizar el argumento de que eso crea postos de trabajo, pero oferta de que destruyen muchos más dos que crea, porque las tres confrarias de Fondo de Arria, a, a de San Telmo, a Dos Placeres, e a de Rasso, que venden al de Campelo, en 1999 tenían registrados casi eh, mil, mil personas trabajando allí, 990 personas. E, e a, en Xaneiro de este año había menos de 400 es decir, que eh, se perderon 600 puestos de trabajo que no nos crearon las eh, naves que están instaladas en ese polígono que además eh, eh, se le va adiante sin respetar a propia legislación que establece que los usos de los posibles recheos que se fagan en portos tienen que estar asociados a actividades portuarias cosa que non sucede no sucede en el caso de, de Pontevedra y e de ese recheo bueno, eh, Esos recheos contan con sentencias eh, contrarias mm, de, desde el año 2001 que litigan los vecinos de, de placeres contra ellos y e, las eh, últimas firmes del Tribunal Supremo y e del eh, Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Los tres partidos que están en no el Consejo de Pontevedra quieren que se declaren inexecutables esas sentencias, que no se acaten esas sentencias y que se mantenga ahí eh, ese polígono industrial creado sobre terrenos eh, gañados o mal. Eh, Vuelven a estar juntos los tres partidos que actualmente eh, están representados en la Corporación Municipal de Competencia, o Partido Popular, o PSOE, e o Bloque.